ya tenéis a través de, de tu programa hacer conocer a la población de Sucre las cifras que ya muestran la reactivación que hemos tenido luego de una caída tan pues fuerte en lo que ha sido el crecimiento del PIB en el año 2020 estamos hablando de una caída del 8.7% y ya mostrar un crecimiento al cierre del 2021 de 6.1%. ¿Y a qué se debe este crecimiento? A sectores como la minería, el transporte y almacenamiento, la construcción, electricidad, gas y agua, comercio, la industria manufacturera y también lo que son hidrocarburos, que son los que más incidencia han tenido en este crecimiento del PIB del 6.1%. Y claro, esto ahora tenemos pues metas en base a este crecimiento para la gestión 2022 de un crecimiento del 5.1%, una inflación acumulada del 3.3% y una inversión pública de 5.015 millones de, eh, de dólares para poder alcanzar estas cifras. ¿Qué, qué es importante de destacar en estos en estos temas? es que este crecimiento se lo ha podido dar porque ha habido un tema de incremento, de un crecimiento real en el PIB, gracias a lo que ha sido el impulso y el crecimiento que se ha tenido en la demanda interna y en las exportaciones. Eso es importante que, de destacar. Ahora, algo que acompaña precisamente este crecimiento es la nueva inscripción de empresas que se han tenido. Hemos tenido una caída del 2019 al 2020 del 19%, y ya en el 2021 hemos visto una recuperación del 37%. Y este crecimiento, si comparamos ahora el crecimiento que tenemos a marzo del 2022 con relación a marzo del 2021, también se lo refleja en un crecimiento del 11% del 11%. Entonces, ese crecimiento que ya hemos podido ver en el 2021, también ya se lo está registrando en el 2022. Otro importante dato que muestra esta reactivación, esta reconstrucción que ya vemos a través de las cifras, es el hecho que el del valor de ventas, estamos hablando de los servicios que han sido facturados en restaurantes, de haber tenido una caída del 48%, en, el, en la gestión 2019 al 2020 y ya una recuperación del 31% en la gestión 2021, ahora vemos también un crecimiento del 20%. ¿Y esto por qué es importante este tema? Porque significa que la gente ya tiene dinero que le permite salir a consumir a los restaurantes. Es por eso importantísima esta cifra que mostramos. Acompañado de eso y esta poder... El, el hecho de que la gente haya mejorado el tema de los ingresos y ya lo siente en sus bolsillos es el hecho de que la, el tema también de facturación en el tema de hoteles y transporte aéreo ha aumentado es decir que la gente ya puede salir de su lugar de La Paz y a Cochabamba Santa Cruz a Tarija, a Sucre y utilizar estos servicios no es verdad y ahí lo que vemos nosotros es que hay un crecimiento, por ejemplo, del 34% con relación al 2020, no obstante de haber tenido una caída de más del 50%. Y si nos preguntamos si esto se sigue manteniendo, sí, hemos, estamos comparando y viendo cifras con relación ya a ese crecimiento que ya hemos tenido, eso es lo importante. Hemos salido de una cifra negativa, de una caída ya estábamos, ya tenemos un crecimiento, ya eso ahora en el 2022 se sigue creciendo y en este caso el crecimiento que se ha tenido es del 39%. Sí. Con relación al transporte aéreo, es decir, los pasajes que compra la gente para ir a diferentes lugares y una caída que hemos tenido del 61% y una recuperación ya en el 2021 del 54%, ahora comparando con abril del 2021, tenemos una recuperación, un crecimiento eh, en este tema específico de lo que es la compra de pasajes aéreos del 107%. Entonces, eso también coadyuva a lo que es el crecimiento y a la reactivación de nuestro sector turismo. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que además de tener un crecimiento importante con estas cifras, estamos manteniendo una tasa de inflación baja. Tenemos un acumulado del 0.8% a lo que es mayo 2022, que comparando con el resto de los países de Latinoamérica, somos el país con menor inflación. La preocupación de los otros países ahorita y que se está ya dando este fenómeno es un tema de esta inflación. ¿Qué significa cuando se habla de esta inflación? Que se tiene tasas de inflación altas con un crecimiento bajo o negativo. En nuestro país no estamos teniendo esto. Y ya varios eh, eh, revistas, etcétera, nos han colocado como uno de los países mejor preparados para poder afrontar lo que es el tema de la guerra de Ucrania. Y las cifras lo demuestran. Estas cifras con crecimientos importantes que estamos teniendo y un nivel de inflación baja que permite a la gente mantener su poder adquisitivo, cosa que en otros países no está pasando. Viceministra, el tema también... perdón, perdón que le acorte un poquito, eh, vamos desglosando tal vez con un poquito más de lentitud los, la, las cifras para que la gente también eh, pueda estar presente. Bueno, nos ha comentado que en primera instancia ha habido un crecimiento del PIB del 6.1%, que es bastante, y bueno, se ha escuchado también que desde la oposición se ha afirmado en estos días que eh, no se está haciendo y no se está trabajando nada desde el gobierno para esta reactivación económica. Eh, sin embargo, queremos que nos diga y nos menciona Tal vez, ¿cuáles son los lineamientos eh, del Plan Nacional para la reactivación económica desde el gobierno? ¿En qué sectores se está trabajando? ¿A qué sectores está tal vez eh, profundizando más para que se eh, pueda dar esta reactivación? A ver, nosotros eh, hemos tomado, con nuestro desde que nuestro presidente Arce ha asumido la presidencia, varias medidas de reconstrucción de la economía. Nos, no nos olvidemos que para, hemos tomado medidas para fomentar la demanda, donde está, por ejemplo, la devolución de los aportes a, la, a las APPs, que se las ha hecho. Se ha dado el bono contra el hambre. En diciembre ya se ha empezado a, a pagar el bono contra el hambre, que ha sido un compromiso de nuestro presidente Lucho Arce. Se ha dado una serie de incentivos a través de de lo que ha sido la inyección de recursos, hemos dado el FIDEICOMISO de apoyo para la reactivación de la inversión pública, es decir, aquellas eh, gobernaciones, aquellas alcaldías que no habían podido pagar porque no contaban con recursos, se les ha inyectado recursos para que ellos también paguen y se terminen esas obras, y se pague obviamente aquellas personas que estaban trabajando en esas obras. No nos olvidemos que ha habido también pues, el tema del restablecimiento de la inversión pública. Este crecimiento se lo da porque la inversión pública se ha restablecido y lo que se ha logrado ejecutar pues, entre noviembre del 2020 y diciembre del 2021 ha sido 3.300 millones de dólares. Esas son una de las medidas muy importantes y que ha logrado de nuevo, pues, eh, Acelerar el motor del crecimiento, que lo habían apagado, porque ni siquiera ha sido que no estaba yendo lentamente, lo habían apagado. Entonces, nosotros con estas medidas sí hemos podido lograr estos números ya positivos. Algo importante y que coadyuva también a que las personas puedan pedir, por ejemplo, facturas y puedan. Eh, eh, eh, podamos ir un poco más a lo que es el tema de la formalización. Ha sido el reintegro que se hace en efectivo a las personas en el tema del reintegro del impuesto al valor agregado, es decir, aquellas personas que ganan menos de 9 mil bolivianos y que antes no, no, no, no sentían un incentivo para pedir facturas, ahora lo piden facturas porque se les devuelve en efectivo. Esa es otra forma también de dar mayores ingresos a estas personas y de ayudar a controlar a lo que es impuestos nacionales para lo que es el tema de cumplir con el pago de impuestos. El tema del impuesto a las grandes fortunas ha sido una medida importante y no nos olvidemos algo importante que se ha hecho mucho esfuerzo, que eh, no se lo había hecho en las anteriores gestiones, es el, el incremento al salario mínimo nacional que eso también es un factor muy importante. Además de tener estas medidas por el lado de la demanda, hemos dado medidas por el lado de la oferta para diferentes sectores. En el caso por ejemplo de los, del secte, sistema financiero, hemos restablecido el límite de cartera productiva y de vivienda de interés social que en el gobierno de tránsito lo habían rebajado. Se ha capitalizado, por ejemplo, se ha pedido a las entidades financieras que capitalicen el 100% de las utilidades de la banca. Se ha creado el fondo de garantía para lo que es el desarrollo de la industria nacional, el Fogadil, que está relacionado al crédito si bolivia un crédito con una tasa de interés del 0.5% para fomentar a aquellos productores que van a ir a sustituir las importaciones. Entonces, para también generar un mercado para los diferentes productores pequeños, medianos, se ha generado a través del Ministerio de Economía lo que es la subasta electrónica y el mercado virtual que permite a aquellos que antes no podían acceder por diferentes problemas de carácter, prestar información, llegar hasta el lugar donde se daba la subasta, ahora hacerlo de manera electrónica y dar la posibilidad de que estas personas que producen puedan ofrecer al Estado sus productos y así generar ingresos. No nos olvidemos que también se han refinanciado lo que son y se han reprogramado los créditos para que la gente, de acuerdo a las posibilidades de su nueva generación de ingreso, puedan cancelar estos créditos. Y además, teniendo en consideración que una gran mayoría de los, de los que se realizan acti diferentes actividades comerciales son eh, pues, personas gremiales, se ha creado el Fondo de Garantía para el Sector Gremial. ¿Verdad? Eso con el tema del cumplimiento de la función social. Entonces, ahí ¿qué hemos hecho? Que aquellas personas que antes no podían acceder al crédito porque no tenían garantía, no era porque no podían generar ingresos, sino porque no tenían garantía, lo puedan hacer. Entonces, se ha incrementado el Fondo de Garantía para la Vivienda para que las personas también que no tienen esa, ese, ese pie que les piden las entidades financieras del 20%, lo puedan dar. Entonces, hay una serie de programas que se han dado para reconstruir la economía. Y en tema del fortalecimiento y la reactivación de empresas públicas y proyectos de inversión, ahí se han dado varias, varios fortalecimientos y reactivación. Estamos hablando, pues, el tren metropolitano, el, una, la vía feria montero bulo, -Bulo la doble vía Guarina-Tiquín, entonces, varios proyectos que habían quedado desatendidos que ahora de nuevo se están reactivando. Se ha dado apoyo al sector agropecuario para lo que es la reconstrucción productiva en hortalizas, en tema de ganado bovino, en temas de piña, banano, tubérculos Entonces, ahí se han inyectado, por ejemplo, 2.533 millones de bolivianos. Entonces, hay varios acuerdos, inclusive de acuerdo gobierno sector cañero para lo que es el, la, el tema de la, del etanol, para comprar toda esa producción cañera. Entonces, son varias, varias las medidas que se han tomado y algo importantísimo y que nos ha permitido tener esta restauración, porque hay que ver, tener en cuenta que hay actividades que efectivamente no implica la aglomeración de varias, de un número bastante importante de personas, ha sido la, el tema de la vacunación. Hemos tenido un diagnóstico temprano y masivo del tema de con las pruebas de diagnóstico adquiridas del COVID, hemos hecho una inmunización masiva en el tema de las vacunas y con esto nosotros hemos, tenemos pues un, un plan estratégico de lucha contra el COVID que ha dado buenos resultados y que nos ha permitido ahora pues, que muchas actividades que antes no se podían realizar se las puedan realizar y con eso, pues, tener la posibilidad ahora de volver a la normalidad y con esto reconstruir lo que es la actividad económica y tener la generación de ingresos para diferentes sectores. Bastante importante Bastante. realmente los datos que nos vienen brindando desde el viceministerio de pensiones y servicios financieros y todo lo que se está haciendo también a partir del plan nacional para la reactivación económica del gobierno. Nos mencionaba mucho justamente, eh, bueno, algunos proyectos en torno a los lineamientos, la devolución de las AFP, los incentivos, el bono. Eh, contra el hambre justamente, y la inversión pública que me parece que es uno de los eh, pilares fundamentales también para esta reactivación económica, y en torno a eso quería preguntarle, viceministra, eh, ¿cuáles son los datos que se tiene de esta inversión pública a nivel nacional? No sé si tiene los datos a nivel Chuquisaca, y ¿hacia qué sectores está más enfocado? Bien, eh, es importante en el tema de la... De de los datos que tenemos en, en Chuquisaca, eh, con relación al tema, por ejemplo, al crecimiento que te había manifestado las empresas, en Chuquisaca hemos tenido un crecimiento de 15%, ¿no? es, es importante este tema, en relación al, al 2021. Igual importantísimo y que muestra una reactivación es el tema del crecimiento que han tenido las exportaciones en Chuquisaca, ahí también ha habido un incremento del 32%. Hay un crecimiento también de los depósitos que muestra la confianza que tiene la gente y también los excedentes que tienen para poder ahorrar en el sistema financiero y eso nos muestra pues entre esta gestión 2022 y el 2021 específicamente entre marzo que hay un crecimiento del 6%. El mismo crecimiento se manifiesta en lo que es el tema de la cartera beneficiando también con un crecimiento mayor dentro de este porcentaje a lo que es la cartera en lo que es los créditos de interés social que han presentado un incremento del 8%. Con relación a la ejecución de la inversión pública en Chiquisaca, es importante destacar que si bien habíamos experimentado una caída del del 59% en la inversión en Chuquisaca entre el 2019 y el 2020. Ya al 2021 tenemos un incremento del 65%. Entonces, eso es importante y eso inyecta recursos a lo que es Chuquisaca. También el tema de la recaudación tributaria, habíamos experimentado una caída del 24%, ya el 2021 se había recuperado en un 11%, y a marzo del 2022, con relación a marzo del 2021, hay un incremento del 19%. Ahora, es importante eh, destacar también en este, en este eh, en ese sentido que, en la, el tema de las regalías departamentales y las transferencias que se han hecho a marzo del 2022 al departamento de chuquisaca se ha notado un crecimiento, un incremento del 17%. Entonces, son cifras bastante importantes y eh, que te digo que muestran la, react la reactivación y la reconstrucción que se está viviendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel del departamento de Chuquisaca. Muchísimas gracias, viceministra, por los datos también que nos menciona a nivel chuquisaca Bastante importante poder hablar de esto y de cómo se está reactivando también en nuestro departamento. Eh, el, y bueno, las cifras también que estamos teniendo de esta reactivación, ¿no? que nos muestra realmente todo lo que se está haciendo en torno a eh, bueno generar justamente mayores recursos, a volver a generar estas lógicas de dinamización de la economía. Eh, ¿Cuáles son las cifras que se tienen respecto a lo que es la facturación en restaurantes? antes, eh, con todo esto de la pandemia ya han estado cerrados, Ha es sido un sector que ha afectado, de, que ha sido afectado demasiado, pero ¿cuáles son eh, estas cifras? Eh, bien, en el tema de las ventas facturadas en relación específicamente a chuquisaca habían experimentado una caída entre el 2019 y el 2020 del 56%. Ya el 2021 se presentan una recuperación del 49%, y bueno, durante la gestión entre febrero 2022 y febrero 2021, vemos que este crecimiento sigue dando, se sigue, da, se sigue presentando, y tenemos un crecimiento del 10%. Entonces, lo, lo importante de destacar aquí es que no hay pues un efecto rebote, ¿no? es que es lo que nos decían, bueno, todo estaba cerrado, se ha abierto, obviamente podría significar que automáticamente, se no, no es un tema de, de haber sido temas automáticos, sino de las políticas que se han tomado, que se han visto ya el 2021 y que se siguen viendo el 2022. Además, dentro de un contexto mucho más complicado que el que hemos vivido la gestión pasada por el tema de la guerra que se está enfrentando entre Rusia y Ucrania, y en eso es importante destacar que pues eh, investigadores, revistas internacionales del área económica nos han colocado en el primer puesto, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial, para estar mejor preparados para enfrentar lo que son las consecuencias de la guerra entre Ucrania y, Ru y Rusia. Muchísimas gracias, viceministra, por lo que nos está mencionando. Y tal vez ya manera de cerrar un poco la entrevista, si nos puede mencionar sobre las cifras del sistema financiero y ahorro a nivel nacional y si es que se tiene también los datos a nivel eh, de Chuquisaca, ¿cómo ha estado este tema? Sí, es importante destacar, y bueno, eso también muestra eh, el acompañamiento que se tiene en el sector financiero, el crecimiento que se ha tenido tanto de los depósitos, ¿no? porque eso muestra la confianza que tiene la gente en no solamente en el sistema financiero, sino en la moneda. Y en eso, pues mostramos ya entre el 2020 y el 2021 un crecimiento del 6% en el caso de los ahorros y en el caso de ya en esta gestión, comparando abril, con abril 2022 con abril de la pasada gestión, ahí mostramos un crecimiento del 7%. Y en este caso es importante señalar que no solamente es un tema de monto, ¿no? porque uno podría decir ya son las mismas personas que están eh, colocando. Ahí también hay un tema en el número de cuentas. O sea, eso se está incrementando en el número de cuentas. El año pasado hemos registrado un crecimiento del 8.8%, 8%, 8%, 8 el crecimiento, y ahora tenemos un crecimiento del 9%, donde lo lo cual es importante de destacar que son los hogares los que más están colocando estos depósitos en lo que son depósitos a plazo fijo, es decir, no solamente son cajas de ahorro que lo utilizan para que me pagan mi sueldo y lo voy sacando, sino un depósito a plazo fijo significa que yo ya lo dejo mayor tiempo y me sirve para ahorrar y también para que las entidades financieras cuenten con recursos para colocar créditos, y esto se refleja precisamente en la cartera, en el crecimiento de la cartera que se presenta a nivel nacional, que es ya en la gestión pasada de un 4%, y en esta gestión un crecimiento mayor que es del 7%. Y con relación a lo que tú me, pre me preguntabas en relación a los depósitos y número de cuentas en específicamente Chukisaca, ahí mostramos inclusive un crecimiento mayor entre marzo del 2022 y el 2021 de un 12% en el caso de los depósitos y en el número de cuentas un 6%. Con relación a la cartera, eh, la gestión pasada se veía un incremento del 5% y ahora entre marzo se ve un crecimiento del 6%. Ahí es importante también destacar que hay un crecimiento importantísimo en los créditos para lo que son de vivienda de interés social, que inclusive es superior al, al crecimiento de la cartera y representa un 9% y en el tema productivo un 8%. Entonces son cifras importantes que demuestra que si bien la el, hay un crecimiento a nivel de números de, de todo lo que es nacional, pues, ¿verdad? también a nivel de lo que es Chuquisaca se muestran estas nuevas, estas cifras positivas. Realmente datos bastante importantes de crecimiento en lo que va este año en el sector eh, justamente de, eh, bueno, del sistema financiero y del ahorro en Chuquisaca. Sobre todo nos mencionaba que hay un crecimiento mayor y que, bueno, hay eh, un 12% más eh, de eh, estos, bueno, de estas cifras en depósitos y que también ha incrementado justamente las carteras y el crecimiento en los créditos de vivienda. Muchísimas gracias, viceministra. Realmente importante poder conocer estas cifras para que la población está enterada de lo que se está realizando también desde el gobierno. Agradecerte a ti, eh, Denise, por permitirnos dar a conocer estas cifras y yo creo que las cifras muestran pues que estamos reconstruyendo la economía y estamos saliendo adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, viceministra, y bueno seguir eh, bueno ejerciendo las labores justamente y trabajando para esta reactivación económica en los distintos sectores y seguramente nos vamos a estar viendo y bueno conversando en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Okay, muchísimas gracias a ti. Y bueno, hemos estado conversando con la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros sobre las cifras actuales de la reactivación económica en Bolivia. Hemos estado hablando del Plan Nacional justamente para la reactivación económica y de cómo eh, bueno los sectores más eh, con mayor incremento ha sido de la minería, el transporte, la construcción, el comercio, los hidrocarburos y cómo también desde la inversión pública se ha generado y se ha fomentado este crecimiento.